Bueno, ayer habíamos comentado lo que pasó y le habíamos mostrado eh, lo que pasó en Buenos Aires con esta decisión de Rodríguez Larreta de modificar o de cambiar o de, o de, de, de, de, de llevar adelante este, un sistema distinto de votación. Y Juan Manuel explicaba hace unos días atrás lo que este, por qué Larreta, ayer, Larreta había tomado esta decisión. Diferentes encuestas y estudios dicen que Jorge Macri no es el candidato que logre que el PRO retenga la jefatura de, de, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí lo es este, el senador Lustó, radical, hombre del Cotino Siglia. Y esto es lo que está haciendo Rodríguez Larreta para evitar perder el distrito más importante de la República Argentina. Entonces, eh, la RETA tiene un concepto de que, juntos por el cambio, es superior al PRO. Y sus socios mayoritarios, que es el radicalismo, necesitan tener una cuota de poder. Y el radicalismo siempre, en muchas oportunidades, ha gobernado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión es lo que ha generado un sisma en el PRO a nivel nacional. Los radicales, por supuesto, se han quedado calladitos porque se las están dejando en bandeja. Pero, ¿qué pasó en la provincia de San Juan? En las últimas horas, la vicepresidenta, concejal, Verónica Benedetto, la doctora Benedetto, colocame esa placa, la doctora Benedetto, ¿sí?, eh, ha hecho declaraciones en contraria a lo que ha planteado Enzo Cornejo, sí, con matices distintos. Benedetto abrazada, Patricia Bullrich, Bullrich que está dentro del círculo del Pro, de, de, perdón, de Mauricio Macri es presidenta del Pro y Enzo Cornejo abrazado con Rodríguez Larreta. Es decir que la grieta también se viene a, a la provincia de San Juan. Y ojo que ya tuvo una repercusión en la provincia de Mendoza con lo que ha dicho De Marchi y anoche nos confirmaban con Juan Manuel que De Marchi cerró con Javier Milei. Y en la provincia de Mendoza va a ser el candidato de Javier Milei. La intervención del PRO en la provincia de Mendoza determinó que Demarchi y el vicepresidente del PRO de Mendoza decidieran dar un paso y cerraron con Javier Milei. Y por estas horas las conversaciones entre Patricia Ulrich y Javier Milei son más intensas. Porque esto es una crisis, una verdadera crisis que tiene el principal frente opositor ...al gobierno de la provincia de San Juan... ...perdón, en el, el gobierno nacional. Aquí por los tiempos y por las elecciones... ...que son ya prácticamente dentro de un mes... No, ...no va a pasar eso. Pero no obstante... ...las opiniones de Benedetto... ...son completamente distintas... ...a las que ha hecho Enzo Cornejo... ...el presidente del partido y diputado provincial... ¿Sí? Eh, esa crisis ha llevado Y estas repercusiones Ha hecho que la Unión Cívica Radical Realmente se quede callado No opine, no diga nada No vaya a ser que Rodríguez Larreta De marcha atrás Le quite la posibilidad de ser candidato A Lustó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y lo, los radicales Puedan volver a gobernar el, el distrito más importante De la República Argentina eh, Lustó es un hombre de quien muchas veces se lo consideró un verdadero monje negro de la política argentina como es el Costino Siglia, ministro del interior eh, en el gobierno de De la Rúa y también fue funcionario muy joven en el gobierno de Alfonsín, la famosa coordinadora. Algunos que pintan canas como yo se acordarán quién era la coordinadora, lo que es hoy la cámpora. Más allá que los radicales no les guste esta comparación, pero la coordinadora de Alfonsín, un sector de izquierda, que después se hicieron empresarios y muy rico, por, su, por cierto, es hoy lo que es la cámpora de Cristina. Salvando las distancias, y los radicales se creerán más intelectuales que lo de la cámpora. Pero ese sector de la famosa coordinadora donde estaba Jesús Rodríguez, donde estaba el Cotino Siglia, donde estaba eh, Leopoldo Moró. Y acá en la provincia de San Juan, algunos incipientes, dirigentes radicales que quisieron parecerse a esa este, coordinadora de fuerte contenido ideológico de izquierda, hoy son algunos, creo que son, eh, bueno, pseudo periodistas devenidos en columnistas, no sé, se ubican por ahí, en alguna cosa de esa, pero fueron un fracaso en aquella época el mismo fracaso que le quieren este, endilgar a la cámpora. Son personajes oscuros ¿sí? de la política argentina, que no le hacen bien y no le hicieron bien a ningún gobierno. En el tiempo de, no fueron nada, y no son nada. Pero independientemente de eso, es esto lo que está mostrando el PRO. O Unidos, eh, perdón, eh, Juntos por el Cambio. A nivel nacional se llama Juntos por el Cambio, en la provincia de San Juan, unidos por San Juan. Pero esta es la situación que hoy tiene el PRO. ¿Sí? Así que, pero bueno, lo seguimos charlando en la mesa. Acompáñenme.